Hola, hola, buenas días. todos, aquí Somar comentando un de la taberna Y hoy volvemos con Survivor Man, esto es nuestro capítulo número 19 Y tenemos problemas, vale, estamos esperando este maravilloso cohete, el Hyperion 2 Que nos viene con 60 partes de máquina y 55 componentes electrónicas Que con esto vamos a resolver todo nuestro problema aquí del, del, del Doom Norte Vale, vamos a darle calor y ya, bueno, a posteriori, a posteriori, ya traeremos eh, más gente, ¿no? Hay que repoblar, porque, o sea, tenemos una persona en este dom, tres en este, diez en este, y esto que no funciona. Entonces, estamos literalmente esperando a que nos llegue... Esto, a ver si podemos recuperarlo. Espero, espero que sí que podamos. Yo confío. Es que no tenemos ni, ni hierro, tú. Vale, vamos a darle a por tres de velocidad para ir rapidito, rapidito. Que venga este cohete lo más rápido posible. A ver si podemos Recuperarnos pronto. Porque si no va a ser un problema. Otro colon. Joder, es que no paran de morir. Es que es, es, estamos en un punto que es un sufrimiento. Venga, 93%, 94, 95. No paran de morir, eh. 98, 99 y 100. Vale, vale, vale, vale, vale. Que aterrice y repartimos todo, por Dios vamos a quitar esta granja de aquí vamos, porque como ya tenemos estos restos de fungal vamos a quitar eso de ahí vamos a meter la fábrica de partes de máquina aquí vale esto me parece totalmente correcto pues que aquí no tenemos metales raros que sacar entonces por lo menos producir partes de máquina me parece esencial a ver aquí en esta parte sur, sur estamos produciendo ya electrónica sí bueno poquito a poquito pero estamos produciendo electrónica aquí qué ocurre no deposis. Ah, guau. Wow. Vale, bueno, pues lo podemos... Lo podemos liquidar, mi gente. Vale. Vale, ok. Volvemos a la zona norte. Ahí tiene que estar ya reparándolo todo. Claro, aquí no hay... Esto vamos a ir colocándolo Espero, espero que lo completen, que lo mejoren vale, y, que, y que volvamos a la normalidad Dentro de lo que cabe, o sea, literal, se han muerto todos Vale, que de marche Me parece correcto Uy, falta agua aquí ¿Cómo va a faltar agua? Hay que reparar algo. Uf. Sí, hace falta repararlo. Uy, ¿y no tenemos partes de máquina para repararlo? Feo me parece. Vale, que lo deposito aquí. Vale, no era tan difícil. Venga. Vale, esta zona no la estamos trabajando mal. Venga, carga de aquí. parte de máquina, vale. Y llévala aquí. Descarga aquí, vale, perfecto. Vale, vale, con eso estamos bien. Vale, ok, vale, vamos a volver a la zona norte. Aquí como estamos. Muchas cosas que reparar. Todo lo que necesitamos reparar que requiere metal. Y como no hay nadie trabajando aquí, no podemos sacar metal de ningún lado. Aquí, en, a ver. Y en la zona sur podemos extraer metal. Se está trabajando en ello, no. Vamos a darle prioridad, vamos a traernos gente. Mmm, está feo, está feo. Dios, un terremoto ahí. ¡Hola! Uf, vale. Ok, supongo. ¿Cómo va este? 18... Nada, es que tenemos un montón de gasolina, en verdad. Vale. ¿Qué nos hace falta? Es que ahora nos falta el, el metal. Esto es súper importante. Y aquí no hay población, claro. Esto debemos cargarlo ya y mandarlo a la tierra lo antes posible. Porque si no tenemos cobre mal. ¡Uy! Oh. Vale, vale, vale, vale, vale. ya, Rocket. ¡Wow! ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau! No hay nadie más. No, no, hay nadie más queriendo aplicar, en serio. Bye applicants. Pues nada, con 7, vámonos. Es que es necesario, o sea, necesitamos esa poquita gente para hacer esto funcionar. Si no, lo vamos a pasar muy mal. Claro, y esto no funciona porque necesitamos el S pobre que estamos generando en la zona sur. Buah. Bueno. Vale, vamos a vamos a no repoblar, sino vamos a enfatizar en esta zona de aquí, vamos a cargar esta zona de aquí y ya está. Vamos a, a tirar para gente con esta zona, vamos a traer gente a esta zona y con eso trabajamos, porque no vamos a poder hacer otra cosa. Vale, vamos a amplificar esto. Uf, vale, vale, vale, vale, vale, a ver qué nos queda, Dios. Claro, como no tenemos cobre No podemos sacarlo Uf. El monstruo evaporator Aquí tenemos uno, ¿no? Sí, pues lo poco que puede producir Vale, de mapa ¿Cómo vamos? Bueno, pues, vale, vamos a colarlo Y ya con eso hemos acabado que Está complicado, está complicado Vale, ok, está listo este para partir Venga, pues a la tierra Back to earth Hola. Vale, ¿qué, ¿qué otra cosa nos queda por aquí? Vale, este está llegando ya Lo dejaremos... Lo aparcaremos por aquí, o si no, en este, para que lo llenemos de. Lo llenamos de gasolina. Pero bueno, nos trae gente y a ver si podemos hacer la colonia esta funcionar. Y ya una vez. Uh Ostras Ostras, es que esto de las expediciones Es una pasada Hola, Esto es como súper Necesario Claro, y con esto vas desbloqueando cosas. Fua. Send Expedition. Se puede en 12 horas. Research Progress. A ver. Ah, claro. Y necesitamos unir el safari para ir hasta allí. ¿Ves? Esta es una pasada. Ne ah, no. Aquí necesito 50. Dios, que va, que va, que va. Un transporte. Ah, no, no lo tenemos. Un RC Commander sí que lo tenemos. Ah, vale. Oh, que no tenemos cohetes disponibles. Vale, vale, digo, what. Have are vale, perfecto. Vale, ok, han venido. ¿Podemos darle prioridad a estos? Sí, bien, venga. Despacito, poquito a poquito. Vale. Bueno, metales raros se van acumulando por aquí. Uf, la falta de oxígeno. Eh, Podemos solventarla, por favor, y gracias. concreto es que no hay metal en ninguna no sé para qué lo estamos gastando ni dónde va pero lo estamos haciendo desaparecer oh porque esto utiliza metal para sacar componentes electrónicos ah no para sacar partes de máquina Puf, pero habrá que usar el metal también para lo otro mis gentes porque va corriendo, oh falta oxígeno what? vale, eh, podemos llevar metal aquí señores dronecitos podemos llevar metal a estos sitios Por favor, lo pido. En serio. Nada, ¿eh? No, no llevamos el metal. Ah, bueno. Y ahora nos falta energía. Pff, lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Eh... Puede ser que nos falten drones Vale Venga, que colaboremos un poquito Hacer el trabajo ¡Dios! Se nos... Ah, bueno, bueno, bueno Nos hemos librado un poquito ¡Hala! Oh, no. Todos estos drones, estos es mierda. Vale, los han reparado entre ellos. Bien. Ha muerto un colono. Eso está muy mal. Eh, ¿Por qué se.? Se empeñan en cargar con la gasolina. ¿Están descargando esto? A muerte. Sí, no. Uh, Podemos reparar. No tenemos metal. A ver... Vale, carga metal y me lo llevas para allá. A ver si se activan y podemos reparar algo. Vale. Descárgalo aquí. Vale. ¡Au! Uh, un sanitario Breakdown. Has snapped and has attacking... ¡Puf! O sea, están atacando... Vale, vamos a mandar colonos a que lo paren. Vale, 5 colonos han perdido 20 de vida. Dead Colonist, la gente está muriendo muy fuerte por el oxígeno, eh. Venga, por favor. Me han suicidado... Madre mía, tú. Valiente locura. Venga, reparen. Esto está ya para ir a la tierra. Venga. Vamos a mandarlo de vuelta. Vale, vamos para allá. Ya, me enteré, me enteré. Venga. A repartir, a recoger. Vale, vamos a sacar... Eh, ¿Dónde está lo de las misiones? Esto, la Planetary View. Earth Transport. Es que transport, creo que sí tenemos, ¿no? Ano Explorer, Commander, Transport. Ah, pues sí que tenemos, oye. Vale, vamos a mandar esta por. simplemente por probar. Send Expedition, yes. Ah, pff, vale. O sea, necesitamos el cohete en Marte, literal. Ok, supongo. Ah, pues espérate porque tenemos uno... Es que mandaron un, uno con dos personas no... Pum, y que hace falta para recuperar el interés de la gente en venir. Uf, qué va. Estamos muy mal porque son cuatro y ocho. Nah, yo creo que no, no nos va a ser posible continuar, ¿eh? Y además cada vez lo veo más claro. O sea, estamos perdidos, se han hecho muchísimas cosas mal. Y, y es, o sea, es totalmente inviable. O sea, ya es que no, ten, no podemos traer ni gente a que... A que trabaje. Uf. Está todo el mundo parado. A todo el mundo parado, o sea, es que no hay, no hay No hay No generamos comida, menos mal que tenemos acumulada Bueno, la de Cristo, tenemos un banquete por ahí Guardado, pero nada Nada Bueno, yo creo que vamos a ir Cerrando la serie Por aquí, a ver, ha sido una buena experiencia Me ha gustado, el juego en, en General está bien Porque está bien montado, pero es eso, le falta un poquito... O sea, los tutoriales también, porque te explican los conceptos y entiendes qué tienes que hacer, pero claro, no tienes una como... Una pequeña adaptación, ocurre... A, a ver, algo similar al Total War, que nos pasó ya con la serie de Troya, que es la primera que subimos al canal, que... Son tantos conceptos y son tantas cosas de golpe en plan, toma. Que teniendo en cuenta la dificultad del... De, o sea, la planificación que debes tener para que tu colonia sea eficiente es muy vasta. O sea, tienes que empezar desde un primer momento de, vale. Esto está aquí, vamos ahí, vamos a construir aquí el domus, vamos a poner los drones aquí, los depósitos allá, tanta energía, el agua, el oxígeno, el... Uf, son muchas cosas que solo haciendo los tutoriales ni te asemejas que te van a ocurrir. Y tienes que ir viéndolo todo al vuelo para continuar con la elaboración o con, con el crecimiento de la colonia. No sé. Eh, sensación agridulce. Está, bi está bien, pero. Es eso. Es, no sé, que a lo mejor es lo que trata de transmitir, ¿no? Esa sensación de desamparo, de. Hostia, estamos en Marte, qué locura. Eh, ¿Cómo gestionamos esto? ¿Sabes? Y, por ejemplo, lo de las. Eh, lo de las visiones. Es una persona pasada, ese efecto me mola un montón. El, bueno, y el lore que tiene detrás y no sé cómo se va explorando todo eso. Eso está chulo. Luego, lo, los efectos meteorológicos están súper guays. Las tormentas de arena, los meteoritos. Eh, hay terremotos. Bueno, aquí está anterior que hemos visto. Hay terremotos. No sé. O sea, hay muchas cositas que... Que está muy bien. O sea, tiene, tiene, tiene detalles, tiene detalles. Pero es eso. En general... Mucho... Hace falta mucha planificación para jugarlo bien. O sea, planificación y conocimiento. Porque claro, si entras sin saber... Es que nuestro principal problema era... Lo... Más o menos, íbamos bien, lo teníamos bien montado, pero... Es que esto hemos tardado la vida en sacarlo. Esto hemos tardado la vida en sacarlo. Y lo teníamos en el árbol de investigación. Por aquí a medias perdido. Está la microfactoring. Tardamos en darnos cuenta de que necesitábamos esto la vida y, y la de partes de máquina igual eh. bueno no me acuerdo dónde está pero por ahí estaba claro, sin esas Uy, está muy bien. sin esas investigaciones no vas a ningún lado porque son recursos de nivel o sea de nivel 2, entendemos de nivel 2 estos recursos así como la fábrica de polímeros la sacamos pronto y producíamos bastante polímero pero a saco Claro, partes de máquina y electrónica no teníamos en ningún momento. Y era horroroso. a ah, ver vale, estos son los consejos, nada. Eh, nada, aparte de eso, bueno, um, revisando el perfil de la misión, hemos completado uno de cinco objetivos. Y ya está. Este, a lo mejor, hubiéramos estado cerca de, de completarlo, pero ya no ha podido ser. Y luego, a lo mejor, los achievements, ¿dónde está? Eso es, los milestones. Bueno, de los milestones hemos conseguido unos cuantos. Nos ha faltado. Eh, conseguir eso, todos los logos del sponsor Que eran los cinco anteriores Escanear todos los sectores Este lo conseguimos ahora en un momentito Y nada, incrementar la colonia Y construir un megadom Una maravilla Porque no, no nos queda mucho, ¿no? Mira, fíjate, nos quedan cuatro sectores Nada más No sé Está bien, está bien, o sea nos hemos muerto en el endgame ya, o sea cuando ya estábamos al final ahí apurando, ya, o sea, fal le faltaba poco para el automatismo, eh, en cuanto hubiéramos conseguido automatizar todo y, y, y generar recursos, ¡vum! ya, eso iba para adelante y no iba a parar. Es eso, una, last, una lástima que no se haya podido gestionar. A ver, la idea de las dos de las dos zonas de Dooms, una aquí abajo, esta estaba bien, y la otra aquí en el norte. No, no pienso que hayan sido malas ideas. O sea, está, está bien. Me he quedado con las ganas de construir un, un pasaje. ¿Dónde está? Eh, por aquí, aquí, este. De construir un túnel, creo que nos hubiera servido bastante en plan, colocarlo aquí lo colocamos aquí y pudiéramos haber viajado de un lado a otro, pero claro la cantidad de recursos que necesitas para construir esto cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde entonces, nada, lo dicho yo creo que vamos a aparcar la serie por aquí, el capítulo número 19 abriremos nuevos horizontes en el canal, buscaremos nuevas series y, y y Nuevos juegos que explorar momento Mucha caña al Warhammer Mucha caña al Blood Bowl Uh, dos anomalías Tarde Pero bueno Vale, nada Eso es sí, todo, espero que hayáis disfrutado la serie Han sido 19 capítulos No, no ha estado mal, no ha estado mal, cortita Hemos disfrutado Así que bueno, que al fin y al cabo eso es el objetivo de jugar, ¿no? Disfrutar y pasárselo bien. Espero que hayáis disfrutado vosotros también viendo la serie. Y nada, con esto nos despedimos y le decimos adiós a Surviving Mars. Ahora bien, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Comentamos un poquito de todo en general, así que vale la pena seguirnos. También seguidnos en Twitch, abrimos streaming normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media abrimos directo.